Continuando con el módulo de cicloconvertidores, vamos a ver las distintas topologías para la cicloconversión trifásica. Entonces, muchas de las aplicaciones de los cicloconvertidores pueden ser el control de cargas trifásicas, como por ejemplo los motores de corriente alterna. Una forma de implementar un cicloconvertidor trifásico consiste en emplear tres convertidores de cuatro cuadrantes, uno por cada fase. Convertidores que vimos en el video pasado, que son dos rectificadores en A configuración complementaria, es decir que requieren 12 componentes, en este convertidor la orden de disparo de los tiristores debe ser sincronizada de tal manera de obtener un sistema trifásico balanceado, es decir deben tener el desfasaje de los 120 grados uno del otro entonces aquí tenemos la primera configuración del puente trifásico este fue realizado con rectificadores de media onda trifásicos en configuración complementaria, es decir, tres componentes para la corriente positiva y tres componentes para la corriente negativa, es decir, un total de seis componentes para cada una de las fases del puente. La carga está conectada en estrella, pues está generada con convertidores de rectificación de media onda. Entonces, despreciando la caída de tensión en la inductancia de acople del transformador, se puede calcular la tensión efectiva línea neutro de acuerdo a la expresión número 6, en donde la tensión efectiva línea neutro es 3 raíz de 3 sobre 2 pi m por la tensión línea neutro del sistema original, es decir, 0.827 del valor de m, que es el índice de amplitud o la tensión línea-línea del sistema original de fuente. Vamos a ver dos configuraciones en el caso de los ciclo convertidores trifásicos de onda completa que utilizan rectificadores de 6 pulsos, es decir, 12 componentes por cada fase. En la primera lámina vemos cómo la carga se conecta de manera individual a cada una de las fases lo podemos ver en la lámina en donde la carga se conecta a la salida de cada uno de los rectificadores que vamos a utilizar para el control de cada una de las fases. Otra configuración es tener las salidas, las cargas conectadas en este caso en Estrella, donde comparten un modo común estas cargas pero el puente se realiza de manera trifásica, es decir, de 12 componentes. En este caso, para ambos, la salida de tensión efectiva línea neutro es 3 sobre pi m de la tensión línea línea del sistema trifásico original a la salida del transformador, es decir, 0.955 m de la tensión línea línea de salida. Entonces, los cicloconvertidores son perfectamente adecuados para las aplicaciones de alta frecuencia y baja frecuencia debido a que la calidad de la corriente de salida aumenta con la disminución de la frecuencia de salida y realizan la conversión a c directamente sin necesidad de pasar por corriente continua. Los cicloconvertidores, mediante tiristores, suministran una baja exigencia de estrés dieléctrico sobre el aislamiento durante el proceso de conmutación de tensión, puesto que los frentes de onda que estos aplican sobre la carga son muy inferiores a los de cicloconvertidores que utilizan salida de inversores, cuyos frentes de onda son más escarpados y tienen unos niveles que van desde BDC, a dos veces BDC en el caso de las dos modulaciones que podemos utilizar, unipolar o bipolar. Los convertidores requieren la operación en cuatro cuadrantes de tensión y corriente. Son bastante confiables, ya que incluso con una falla de un SCR o de un tiristor, el ciclo convertidor puede seguir funcionando, aunque con una distorsión algo mayor en la tensión de salida. Cosa que no sucede en el caso de los cicloconvertidores que utilizan conversión AC ACDC a C, puesto que el daño de una componente puede implicar la pérdida de una fase. Además del rango reducido de la frecuencia de salida, otra desventaja de los cicloconvertidores es la necesidad de incluir un número alto de tiristores y la complejidad de control asociada. Ya vimos que para los convertidores trifásicos se requiere 12 componentes por cada fase. Estamos hablando de 36 tiristores en el caso de onda completa o de 18 en el caso de media onda. El factor de potencia de entrada generalmente es bajo, particularmente cuando el ciclo convertidor funciona con una relación de control de baja magnitud. La corrección del factor de potencia es inconveniente y costosa. Porque un ciclo convertidor de alta potencia requiere un filtro de la entrada proporcional a la potencia que maneja. Entonces, con esto terminamos el módulo de ciclo convertidores. Vimos los dos esquemas de ciclo conversión que se pueden utilizar. El más tradicional, que se utiliza en baja tensión o baja potencia y mediana potencia que es pasar de alterna a continua y de continua a alterna que me permite variaciones de magnitud y frecuencia en donde la frecuencia que puedo originar puede ser incluso superior a la frecuencia o mejor dicho inferior a la frecuencia de la onda de entrada y los cicloconvertidores basados en tiristores que me permiten variar la tensión y obtener frecuencias superiores a las que tenemos normalmente. En este caso vemos que los periodos cambian para el proceso de ciclo-conversión, vamos a tener periodos más grandes con respecto a los de la fuente, lo que se traduce en frecuencias más pequeñas. Entonces, esto lo hemos visto a lo largo de este módulo. Los invito a continuar con los otros módulos de electrónica de potencia. Gracias por su atención.